Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 25 de abril al domingo 1 de mayo del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible en este video porque la cámara anterior falló Utiliza la cámara nueva, ya todo estaba hecho, todo el video ya estuvo editado y una parte del video no se pudo exportar No sé por qué No es de, es dentro del cachito del mismo video Entonces dentro de todas estas dificultades también descubrí que si hago un video como ahorita No puede pasar más de 22 minutos Este, en automático te corta la cámara Entonces bueno, empecemos como sabes, me guío por mi intuición. Empiezo con las cartas de Doreen Vir Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. También descubrí que tengo que cambiar probablemente el lente. Porque sí afoca la cámara, pero no me deja ver tan bien como la anterior en la pantalla. Lo que dice, entonces voy a tener que quitar la carta. Pero bueno, ya lo notarás de mis cartas, escojo tres cartas y este el, el video anterior lo hice sumamente largo y explícito y este entonces bueno, vamos a ver qué sale en, estas, en esta tirada, debería salir algo parecido y este bueno lo que sí quiero es agradecerles a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los cuales hago con mucho amor. Y voy a abrir los comentarios. Este, Al igual quiero recomendar ampliamente a Luis Villalobos con sus terapias al final de este video y antes de que empiece el promocional del libro. Voy a poner ahí todos los tipos de terapia, este... Queda, este, Luis, las terapias físicas, pero recuerda que también da terapias emocionales, este, y uh, mentales y espirituales. Entonces, este, le tengo toda la confianza del mundo, su servicio es sumamente íntegro. Y me gusta eso porque cuando tenemos problemas emocionales, esto se reflejan físicamente y, pues, tiene muchos conocimientos para... ...quitar este... ...pues cualquier tipo de... ...dolencia... ...enfermedades también a veces que... ...han visto que no... ...han podido curar... ...y bueno también espiritualmente ¿no? ...hay veces que... Este, ...pues te puede guiar y te puede decir... ...si sí, esto es tu karma, esto es lo que tienes que trabajar... ...o qué sé yo... ...este, para la gente que está fuera de México... ...y pues no lo puede consultar físicamente... ...lo puede hacer a través de Whatsapp... El número que va a dejar es un WhatsApp. Ahí también tengo que decir que voy a poner un 1 entre eh, paréntesis. Porque a, al principio WhatsApp pedía ese 1. Ahora ya no lo pide. Yo no tengo idea si sea con el 1 o sin el 1. Pero pues eh, ahí lo puedes intentar. ¿no? El más 52 es el país México. Muy bien. Pues empecemos con la lectura para que no se haga muy tardío esto. Aparte ya ves aquí... El sol está entrando en escena. <risa> Entonces, bueno. La primera carta dice, la de la Virgen María. Mercy, gracia. Miren, es lo que decía, que no fue muy bien. No la puedo acercar tanto como yo quisiera. Y bueno, la voy a sacar para poder leerla. Este, mira, aquí sería que la enfocara, pero no lo puedo leer en la pantalla. Y dice, I am kind and thoughtful towards myself and others yo soy amable y considerado hacia los demás y hacia mí mismo, hacia mí misma ok, yo soy amable y considerado hacia mí misma o mí mismo y hacia los demás gracia ok esta gracia tiene que ver con una cierta elegancia ok este, pero bueno Veamos, pero el día lunes y martes, porque luego me paso de, de largo. Amor propio. Y lo voy a leer por afuera otra vez. Dice Arcángel Chamuel. Ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Okay. Para el miércoles y el jueves, la carta dice...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 te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso o misericordiosa. Amén. Entonces, bueno, comparada con las cartas anteriores, nada que ver. No salieron nada parecidas, pero bueno, esto es lo que salió. De hecho, estaba considerando ah, en la computadora eh, donde estaba editando el... Uh, el video que tenía un, Este, era más de 40 minutos Pues Dejarlo correr Y grabarlo con la cámara Pero dije, bueno, si tengo nuevamente Problemas con la cámara, pues de una vez lo hago de, Desde un principio no Entonces, y lo voy a hacer más corto Para que no esté tan pesado, yo creo que es Lo pesado Este, el cacho este Que no quiso transferirse eran 4 gigabytes Entonces tal vez ese era el problema Muy bien entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, la carta dice Arcángel Miguel, ¿ok? Esta es la única que coincide un poquito, acá en la última carta, en la tirada anterior, salía fuerza, fortaleza, y donde Arcángel Miguel nos está diciendo, si sí puedes, si sí se puede, tú puedes, ¿no? Entonces, bueno. Este no, no lo quiero alargar mucho, como decía, lo quiero hacer bastante corto. Quedan abiertos los comentarios y pues eh, espero disculpen de que sea tan apresurado y corto el video, pero pues prácticamente perdí un día con este de que pues no funcionó ni la primera cámara y luego no funcionó el software para editar este bueno si sí funcionó pero no me dejó exportar el vídeo entonces bueno este y por más corto que sea menos problema voy a tener entonces bueno les agradezco de corazón que compartan estos vídeos este vídeo también y dejo los datos de luis villalobos este recuerden está finalizando un mes y comenzando otro denle despidan al mes saliente, denle la bienvenida al mes entrante este, y pues sean amables unos con los otros es muy necesario que ya cambiemos toda esta vibración tan negativa que nos envuelve en el mundo en diferentes partes y si puedes haz una plegaria porque la eh, guerra en Ucrania ya finalice y que el dolor y la pérdida sea uh, lo menos posible. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.